Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver los 5 lugares que parecen científicamente imposible. Número 1 Islas flotantes El lago Lotak en India no solo es el lago de agua dulce más grande del noreste del India, también alberga islas flotantes únicas llamadas Pundi. Estas masas de tierra circulares están hechas de suelo vegetal y material orgánico, que se ha expresado en una forma sólida. Las islas tienen una superficie esponjosa que se siente como un trampolín y al igual que el Unaver es la mayor parte de la masa del Pundi y se encuentra debajo del agua. Los miles se funden y sus aguas circulantes son vitales para el riego, el agua potable y el suministro de alimentos, por lo que el lago se ha catalogado como la línea vital del estado de Manipur. Miles de pescadores se ganan la vida en el lugar capturando alrededor de 1.500 toneladas de pescado cada año, mientras los niños y los adultos analfabetos asisten a una escuela ubicada en una de las islas flotantes. Número 2 Cascada de Sangre Imagina una montaña nevada con un baño de sangre en el medio, suena como algo antinatural, sin embargo es la característica más notable de la cascada de color rojo, sangre que tiene el blanco, el glaciar Taylor. Las cataratas de sangre de la Antártida pueden haber sido un misterio durante mucho tiempo, pero ya no lo son gracias a los investigadores y los geólogos que dijeron que esto ocurre debido al óxido de hierro que se encuentra presente en el agua esta agua fluye el lago produce ese tono rojo la cual crea la apariencia de un flujo de sangre flotando desde la montaña número 3 puerta del infierno el cráter en turquemistán más conocido como la puerta del infierno es una caverna en el desierto de Karkuma que está en llamas durante más de 40 años fue descubierto en 1971 por geólogos soviéticos cuando el suelo debajo de sus plataformas de perforación colapsó repetidamente dejando un agujero de 70 metros de ancho cuando el enorme cráter se llenó de gas natural potencialmente venenoso se tomó la decisión de prenderle fuego, los científicos esperaban que se consumiera unos pocos días, pero no fue así, han pasado más de 40 años y el juego continúa tan ardiente hoy como al inicio. Número 4. Montaña en movimiento. Se supone que las montañas no deben moverse, pero esta imponente elevación de arena lo hace viajando a un ritmo de 20 metros cada año. No solo son las enormes dunas las que se mueven Según el ex presidente de Tanzania, kiwet Un puñado de arena de la montaña continúa moviéndose Incluso después de que los llevara en su automóvil Con 10 metros de alto por 100 metros de ancho la montaña de arena en forma de media luna Cambia y forma de dirección cada década Una vez se dividió en dos partes que viajaban En diferentes direcciones y también se cree que es el producto de una erupción volcánica La autoridad del área de conservación de Goro Goro Utiliza balizas para rastrear el Y predecir los movimientos de las montañas Número 5 Lagos de Kilimutu En la isla de Flores, en Indonesia El monte Kilimutu es un conjunto de tres lagos cristinos En el parque nacional del mismo nombre Estos lagos son el resultado de una erupción volcánica y todos son diferentes colores, con matices azules, turquesas e incluso negro. Pero estos colores son temporales, ya que a veces la tonalidad de los lagos pueden cambiar. Lo podrás ver incluso de blanco o de rojo, por la proximidad de cada lago. El volcán subyacente, sin embargo, los cambios de sus tonos son imprevisibles. Algunos turistas incluso afirman haber visto algunos de estos lagos en inusuales tonalidades de marrón oscuro